La situación es que yo quiero explicarle porque me están acusando de un robo y que de una farmacia que se llevaron 300 mil pesos, como lo están diciendo. ¿Qué pasa en esa situación? Yo no tengo que ver con eso. Y Yo vine a entregarme para que me saquen de esta situación, de lo que te están checando. ¿Por qué tú entiendes? ¿Te están implicando en esa situación? ¿Te están implicando en esa situación? ¿Qué pasa? Que hay muchacho que, se, que hizo esa vuelta, él fue a seguir cuento para allá, para el barrio. Y yo en ese mismo entonces, cuando yo y que me contaron la situación, yo fui ante ese hombre que está ahí, y fui a la casa de él a buscarlo, a decirle que lo haga ahí de ahí. Porque yo sabía que esa gente iba a subir para allá arriba y no nos iban a dejar el barrio tranquilo. ¿A quién tú te refieres A, quién tú te refieres? a la policía, al escuadrón. al que yo me refiero es Juan de Dios. Ese fue quien hizo el robo, que fue a contarlo para allá arriba. Juan de Dios es de esa zona. Pues ella era de esa zona, pero hoy se mudó. ¿Qué pasa? Ellos tienen una casita para allá arriba y ahí cuando hace su robo, va y se enconde para la casita para allá arriba. Ante esta situación, porque tú dices que la policía te está acusando a ti anteriormente, ¿tú había tenido situaciones? había estado detenido por la policía? Sí, yo había tenido casos de robo, en realidad, yo robaba antes, pero caí preso a la fortaleza, me dieron tres meses, dejé eso, me puse a trabajar con mi tío pues la cuarentena no estoy trabajando ahora, entonces frenaron a mi casa, tras antes de ayer, me tiraron dos tiros que hasta tengo, cuando yo me fui por el patio tengo un coitado ahí que me dice ¿Qué pasa? ¿Ellos no pueden hacer eso? Tener a mi casa así a buscarme sin saber si yo estoy en eso ni nada Porque yo mismo no me le quedé ahí porque ellos lo que iban a hacer y desde que ellos me agarraran me iban a entrar a golpe y cuando me bajaran allá me iban a matar a golpe por eso yo vine a entregarme ahora pues la buena. ¿De cuánto, ¿De cuánto fue el robo en la farmacia? El robo dicen que de 300 mil pesos y qué sé yo cuánto cosa de oro. ¿Cuándo fue? ¿Cuánto fue? Yo creo que se fue tras, tras antes de ayer, algo así. Pues, ¿Qué tú tienes que decir entonces a las autoridades? No, yo tengo que decirle que yo no tengo que ver con él si yo vine a entregarme pues la buena y que no creo que me pongan la mano, que yo quiero que ellos investiguen bien ese caso para que todo salga bien, porque yo no tengo que ver con nada de eso de lo que me están culpando. ¿Cuál es tu nombre? Fernando José Sánchez. Bueno, yo tengo que decir que nosotros vamos a entregar eh, para que lo investiguen. Pues, porque si hay tenerle hecho que pague y si no tenerle hecho, bueno, porque le den su libertad, pero... Yo digo que la policía no puede ir abusando así de la forma que está abusando, de ir a tirar el tiro, que mire lo que aquí, yo no lo caigo aquí. Yo tengo dos niños pequeños, yo tengo dos niños pequeños, un nieto y un hijo mío, y, y esos tiros los tiramos yo dentro de la casa. Sin la consecuencia de que de que un hijo mío pague, de que uno de los niños mío pague, y o me maten un niño mío sin saber lo que está buscando, vea. Esa es la evidencia de la bala que yo tiene, yo le voy a entregar a muchachos. Bueno y sano, sí. para que vean que, que él está bien y que es lo que le digo: que si él ha hecho algo, que lo pague. Además, ellos me están eh, ellos eh, implicando a mí para que lo busque el muchacho. El muchacho estaba escondido, no sé a dónde, porque ayer fue que nosotros nos vimos donde yo, que yo me di cuenta dónde estaba el muchacho. Yo le dije al coronel Paulino que inmediatamente yo supiera dónde estaba yo se lo iba a entregar, porque yo no sabía dónde estaba. Porque yo soy una persona que ahora mismo con la cuarentena yo no salgo de mi casa porque yo soy hasta sobreviviente de cáncer. Entonces, ellos me llevaron un motor de mi casa que están explicando lo que el motor, dije que hace robo en el motor mío, un motor que yo no tengo de trabajo, porque yo soy Che de la cabaña nueva de Urisa de Jaya. De, de de y yo no tengo que ver con, el motor mío no tiene que ver con nada de eso. ¿Cuál es su nombre? José Sánchez. ¿Y usted, bueno, nosotros como juntas de vecinos le hacemos entrega, o le vamos a hacer entrega formalmente de este ciudadano. Buscando que las autoridades hagan bien su trabajo, si él tuvo que ver en el hecho, como dijo el padre, que asuma la consecuencia y pague por lo cometido. Pero si no tuvo que ver con el hecho, el ciudadano, las autoridades deben de darle libertad, ya que es un caso muy complejo y él le está especificando, como, como él ha dicho, con nombre, cuál fue lo que le hicieron. Entonces, si él especificó cuál fue lo que le hicieron, deben de investigar una investigación más profunda y así hacer lo correcto o someterlo a la justicia si tienen prueba y evidencia o soltarlo como es debido. Gracias,